Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleeping y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. Hola a todos. Estábamos, eh, íbamos a luchar contra los de Tile School. Habíamos acabado ya una zona y nos iba a meter en otra. Que ya habíamos luchado contra estas dos y teníamos que venir aquí. ¡Y vas! Ya salió el primero. Dice: Un, dos, tres. Sacudo, um, <coughs> sacudo como bebés. 7, 8 y 9. Aquí las tortas llueven. Pues, aquí también llueve. ¿Qué quieres que te diga? Venga, otro del Skull Me va a desafiar con dos Pokés. Dios mío, me acabo de dar una hostia. Fugantis. Y yo con Zuko. Pues nada. ...a cambiar de poke. Mm. porque dice que es eficaz la roca? Flipo. Pero bueno. ¿Cambiamos? Rocío, ¿no? <ríe> ¡Ay, mierda! Justamente le quité a Anto. Le quité... El, ...el ataque de picotazo... ...de picoteo, perdón. Pero no pasa nada. Tenemos a Carla... Y la vamos a sacar un ratito. Hola, Carla. ¿Qué tal? Arraigo. <ríe> vale. Pues nada. Um, humareda. Chau, Fomantis. Toma ya. Gracias, Clara. Carla. Ya, no me da por decirle, Clara. <tose> Salandit, veneno y fuego. Sí, venga. Rosito Rocío, el wisiwasi de las canarias va para adelante. Venga. Que por cierto, Rocío tiene un ataque nuevo. Que es escaldar y lo vamos a probar hoy Uso tóxico, capullo Bueno No pasa nada, te vas a comer un escaldar Y adiós salandit. En el cuadrilátero El gol ya suena no me pegues más, porque ya doy pena Venga, hombre No vimos. Por cierto, vamos a quitarle el envenenamiento A Rocío Esto sí que lo puedo dejar Total, es un pisco nada más No, uy <ríe> Me cago un to. pues ya, ya desperté en todo Ya desperta mi Mikyu Vamos a por Rocío Que está envenenadita la pobre y vamos a quitarle el veneno. Es rápido, como pueden ver. Y cuanto menos. Cuanto lo hagan en, en una zona solo, pues mucho más, más rápido es el, el que se quita. Es más, si lo dejaban. Ahí. ¿Lo vieron? Bueno, no comí tanto tiempo. En fin. suco eh, todavía no ha no ha salido a pelear mucho tiempo. Vamos a pasar por aquí. Y vamos a ver. Donde hay algún sitio donde pasar? ¿Algún objeto? Supone pone por aquí puedo pasar, ¿vale? Y por el otro lado... ¡Eh! ¡Este que está cagando! Hay unos movimientos como perforador o guillotina que no aciertan casi nunca, pero... Pues tendré que jugármelo todo a una única carta. Mira, ahí hay un hueco... Ahí hay un hueco, por lo tanto... Debe ser de... Hacia adentro De dentro hacia afuera Vamos a... <risa> acabo de hacer la, 3, la 340 ahí Le acabo de hacer la cobra a, esa, a ese del Team School. Mira Objeto Nada, de repente le dio al ordenador por decirme que tenía que reiniciar y yo, Venga Vamos a ver Vamos a pelear contra La del Team Skull A la que acabo de perder de la vista mi wimpot está de los nervios sube y baja mm. más que los precios pues ahora navidad ni te cuento aunque bueno este vídeo se puede estar viendo en verano del año que viene así que no me desafía con un poke y ese pokémon es wimpot odio este pokémon porque no sé exactamente nunca qué, qué tipo de pero bueno. No sé si hay algo... Va, mira. Es súper eficaz el... El eléctrico y la roca. Agua. Y para que sea súper super bueno la... La roca. No sé exactamente qué. Es. Bueno, vamos a hacer el aplastamiento dialítico. Bicho. Mm. Bicho agua. Vale. Vamos a hacer el movimiento Z del aplastamiento dialítico. Y se lo come. Porque sí, Winpo, te lo vas a comer Te tocó Y esa recluta a la porra Gracias Gracias Zuko Eres muy bueno Eres maravilloso Eres igual Eres un entrenador de verdad especial A ver Esta no, no tiene mucha coordinación en la cabeza Y la verdad que simplemente dijo palabras y ya está ¿A quién estás saludando tú? Están <risa> más para allá que para acá Bueno, vamos a ver qué, hay, qué más hay por aquí Otro cagando Aquí no sé si no caga Aquí una célula de cigarde Y ya hemos llegado a la casona Así que... pa Entro. Tendré que luchar contra los hezazos. Y no he guardado nada, ni antes de empezar, ni nada. Pero bueno. Así soy yo. Mansión misteriosa. Pueblo Po. Una piedra de hielo. Muy bien. La piscina aquí para tirarme. Pero no tiene agua. De mierda. Tú. Algo más tiene que haber aparte de eso, pero bueno. Siempre habrá posibilidad de volver, digo yo. ¿Tienes algo para mí? ¿Que Guzmán tiene una pulsera Z? Ya, vamos a ir por orden Vamos a empezar por esta ¡Hola! ¡Estás usted! Si no quiero hacer enfadar a Guzmán A ti, entrenador ¡Te tengo que preparar! ¡Te tengo que parar. Que sí Venga Debería decir Entrenadora de Team School Eh... Chonija No sé quién Te invita a pelear un... Um. Uy. Un mhm Ya vamos a usar el otro cañón. Ah, lo esquivo. A ver, lo hago porque sé que tampoco es que me vaya a hacer tanto daño, ¿no? Venga, ahí estamos. Chao, Marianni. Mareanie. No tienes más pokés, ¿no? Ahí estamos. Esta pinta mal. Esta pinta fatal. Otra vez en la mansión me van a destrozar. Ni que fuera tu casa, la mía. Pero bueno. Ya podemos cambiar. Upa, no. Ya podemos cambiar al pri del primero. Vamos a meter a Romel... Wars por aquí. Venga. Vamos a seguir descubriendo la casita. Otra... Otro cuarto. Hay una carta de suerte Dice. Salto y seña del mes. Paliza. Vale, santo y seño del mes, paliza Vamos a recordar eso Otra Aquí una, un objeto Un revivir máximo Este está aquí sobando uh, No me hace ni caso Pero esto significa que voy a poder dormir, ¿no? Tiene de pelos de un Pokémon <risas> Pues no, no voy a poder dormir Y si quiero hablar con este, nada Está ahí sobándola, vamos a dejarlo tranquilito Vamos a... a... luchar contra este ¿Hola? Soy un recluta de esos que no da pie con bola No hay más sitio que este para mí en Alola máquina <risa> no, total Ultra rapero, máximo Máximo El recluta de me desaf desafía con tres Bueno, por el momento es el que más tiene Saca sugar Veneno volador y yo con mi Mikyu. Romel, Venga, Romel, No pasa nada. Tú usa un Psíquico ahí. Y cárgate al Subat. Muy bien. Venga, give me another. Romel puede con todo. Gastly. Pues mira, voy a seguir luchando. Hay una teoría que dice que Gastly y Mimikyu es el mismo Pokémon. No sé, es una cosa súper rara, pero bueno. Vamos a usarle una Garra umbría. Vamos bien. Salandit. Veneno, fuego. Vamos a usar a Rocío, que ya vimos antes que contra Salandit viene, que te cagas, viene muy bien y escalar. Animación. <risa> Subió el ataque especial muchísimo. Pero eso no te sirve de nada ahora. Fuera. brosia al 46. Quiere aprender a negar. Hmm. Vamos a ver en qué consiste negar. Potente lluvia que transforma el objetivo en un Pokémon tipo agua. Nah. No, no, no, no, Contra, que no, que no, que no, conservar movimientos antiguos. ¿Para qué quiere convertir en un a un Pokémon en tipo de agua? A no ser que sea de los míos. <risa> este, res este resultado era tan previsible que ahora tengo ganas de hacerme invisible. Estoy asustado. <risa> Venga. Metemos al primero A Anto Y al segundo Wars. Seguimos apretando A ah, por aquí A ver si encontramos algo En la cama y quiero dormir Quiero curar los pokés Bueno Aquí no hay nada más Vamos entonces A esta puertita A ver qué encontramos Que esta Esa de aquí quería Luchar A ver Siempre que me encuentro con alguien nuevo, te invito a un bocata de trozos de Pokémon. Dios, que asco. Qué asco eres, tía. Los Pokémon son son seres vivos que no se comen. Ahora sí, hasta un pollito frito con, con costillas de vaca. Uf. <ríe> en fin, saca Hunter. Haunter. Levanto. Pues mira, qué bien. Eh, pues nada, para adelante. Puntada sombría que se convierte en aluvión de flecha sombría y cárgate a hunter Haunter de una vez. Anto, Anto, Anto. Me pregunto dónde y cómo conseguiré las otras los otros cristales Z para los otros dos iniciales. O si, solamente voy a tener este por, tener la... por haber empezado con él. No sé. Yo quiero todo. ¡Todo ya! No es que me preocupe, no es que me importe, pero me, pero me he comido un buffet libre de tu golpe. Pues sí, coño, un buffet libre me entró hambre. En fin <risa> A ver Eli el primero mmm, Seguido de Zuko Por si hay algún combate doble ¿Tú tienes algo? Naita. Vamos a ir por aquí Y llegamos a otra zona Donde antes no, había, no podíamos llegar mm. Vamos a salir por aquí en el patio? No Santo y señalme Esquitolate Postdata Al ser del teen school respondemos A lo que sea Con un nanai. Para chulos nosotros Esquitolate nanai para chulos nosotros por polvo curación Siempre puede venir bien Recordemos Esquito late Y los del ten de school son, eh, son unos chulos Y responden con nanai Para chulos nosotros Vale Entre eso y lo de la paliza Más o menos ya sabemos que nos van a pedir Una serie de, de contraseñas Para seguir avanzando en algún momento Si no, para, para que lo pondrán Uy Se ha caído aquí Vamos a empezar con esta. Uf, qué rico. Bomba lodo. Muy bien. Alguien se lo enseñaré tú, no te preocupes. Esta cama tiene que estar. No, si ponemos algo descolorido. Bueno, colines, pero dejarían, deben dejarme dormir por algún lado. Venga, vamos a esta. Nana y guapa, eso que llevas puesto, ¿No es, mi camiseta, no es mi camiseta del Team School Anda, pues me extrañaría, porque esta no tufa pero el diseño es igualito ¿Qué insinúa? Oye, que mi camiseta huele a flores frescas del Prado Bueno, mejor ponle tu nombre para no liarnos, ¿no? Pff. Bueno, me vas a contar tú para qué si sí, aquí todos somos reclutas a fin de cuentas <risa> Se acaban de dar cuenta que estoy aquí Oye tú, pipiolo No me creo que estés ahí plantado Con una con, una, con la antena puesta Pues yo tengo un, un, un castigo para los niñatos cotillas Que te va a venir para el pal pelo Al ataque. <risa> Se acaban de dar cuenta, eh son un poco lentas. Tiene solo un poke. Un qué poco, ¿no? Vale que son montones y tal, pero... Que tampoco son tan difíciles de, de, de derrotar. He hecho, he hecho el ridículo, menuda plancha Pero fijo que no eres que no eres un muermo Y me echas la revancha <risa> La revancha y otras cosas, señora ¡Qué vergüenza! Así no voy a pasar de recluta ni en mil años Várgame, Menuda piltrafa estás hecha Piltrafilla estás hecha Al final voy a ser yo con tu, pri con tu propio modelito La que se tome la revancha por ti eh, lo reconoció. Lo reconoció, que es el, que es la, es la. camisa de la otra. Tan... Vamos a Marugia. Vamos a Marugia. ¿Con un Pokémon? ¿Un Rate ah. Esta es la mayor de las dos. Hmm. Pues Eliwell, te sigue tú, eh. Sin problema. Tiro vital, venga. Triturar, No estamos aquí, que quite mucho. Chao Raticate. Nos vemos. Muy bien, Eliwes. Y seguimos. A ver. ¡Qué tela lo que le ha pasado! Mejor no comerse el tarro, porque si no, se me va la olla y no veas cómo de porro. cómo de parro. No sé, esta gente no sé. Se sacan las la rimas de donde le salen los pobres. Estaba tan centrada en esta camiseta. Que no es mía. Que al final me he pasado me ha pasado factura en el combate. Sí, claro. Échale la culpa a la camiseta. Como esto, como es la canción de.. La camiseta negra. Tengo. tengo la camisa negra. ¡Epa! No. <ríe> No, no, no. Vamos a meter a Zuko al primero. Y vamos a pelear contra el skull del pasillo. Hola. O sea, yo estoy frente a tuya. <ríe> Oye, tú, casas ahí. ¿Acaso alguien te ha invitado a ti? En fin. Yo entro porque tengo invitación. A ver, paliza y esquitolate. Nada, no me haces ni puto caso. Un Wimpot. ¡Qué asco! Un bicho de agua. Un Wimpot. Bueno, seguimos con... joya de luz. Llevo un rato escuchando como sonido de agua. Y es que creo que hay alguna gotera por algún lado. Pero bueno. Me pensaba que eran cosas mías. Drowsy. Mm. Venga, vamos a sacar a Romel. Usar una garrombría Y chao, pescado. Uy, he puesto a cuidar, bueno, da igual, ahora paro un rato y lo cuido. No tienes invitación, no tienes educación. ¿Quieres abrir pues, abrir puertas, abrirte puertas tocando sin ton, sin, sin ton ni son? Ya me hizo. Bueno, seguimos. Pues sí, efectivamente había una gotera por ahí eh... Sí, ya metimos a Zucker primero Pues ya está Y Romel, Romel, Romel, Romel Vamos a abrir La última puerta que nos quedaba de este pasillo <risas> Venga Vamos a luchar contra él Dice Soy un ficón y eso mola mogollón Lo que tú digas, amigo. Pues yo odio los chismosos fincones. <risas> no te metas donde no te llaman Tiene un Pokémon nada más Fomantis Mierda, otra vez con Zuko al primero <risas> Cambiamos de Pokémon Y aquí usamos a Carla Que dentro de... De la casa no llueve Y no me bajan los ataques de fuego Uso lo mismo en las, dos, en las dos ocasiones Primero arraigo Cosa Un marea Fuera formantis Chao pescado <tose> Tus Pokémon molan mogollón Perfecto Vamos a cambiar Vamos a meter a Romeo al primero ¿Un hierro? <ríe> una Nintendo Switch O una GBA no, a advanced. Bueno, aquí apunta punta pala ¡No! ¡No! No. ¡No! ¡No! no, no, no, no, no No, no, no, no quiero, no quiero, no quiero quita la tele la tele engancha mucho y no hace nada santo y seña del mes Golisopod, jolines paliza, Golisopod y, y esquitolate ¿tú también quieres pelear? no aquí nadie ve a Guzmán si no se sabe las tres contraseñas ¿me la vas a decir? no no sé hay algo más no pues nada, venga, vamos a decírtela. <coughs> vamos a hacer un poco de memoria, sí Este mes, la primera A ver, este mes, la primera contraseña Es el movimiento que más le mola al jefe Paliza La segunda contraseña Es el Pokémon que más le mola al jefe Golizopopop. Y la tercera contraseña del mes Es la bebida que más le mola al jefe El esquitolate. O sea que, según tú, las contraseñas son paliza, gorizoportis y, y, y esquitolate. Pues esto... seguro que son esas las contraseñas. Eh... si digo posi. -sí, no estoy... no soy de los... No soy de los del Teen School, entonces tengo que decir Nanay. Porque somos así de chulos. Nanay. hola. Te sabes los gustos de Guzmán y encima contesta Nanay. A la primera de cambio. Tú eres, de, tú eres un Skull en toda regla. Si quieres ver a Guzmán, sal por aquí y anda por el tejado. Venga. Hmm. Uy, acabo de ver algo por ahí. Es que, no sé. <ríe> Pokémon Sol y Luna tienen ciertas cosas que me dan un poco de miedo. Como cuando estábamos en el, en el supermercado. Abandonado Que apareció por detrás Como una especie de... Oh, no sé si era un Pikachu o un Mimikyu Pero era un Pokémon por ahí Tú quieres pelear, ¿no? Pero no vamos a tener a Azuko a Vale, tenemos a Romel, perfecto Venga, peleamos contigo Estamos en, un lugar Estamos en un lugar romántico y sugerente Y tú quieres luchar con un Pokémon Telita Bueno... A ver, Chonija ¿Qué tienes para mí? ¿Un Pokémon? Es Golbat hmm. Bueno Romer con un, psico, con un psíquico se lo carga Y eso que no es atacante especial Pero bueno Si no se lo carga con uno, se lo carga con dos No pasa nada Colmillo venenoso. Ay, es que tengo un disfraz. Mierda, me lo envenena igual. Pero me envenenó el disfraz, qué coño. Bueno, no pasa nada. Sí que voy fuera. O sea, aunque el disfraz también se puede quedar envenenado. Mm. Cosa que voy aprendiendo, ¿no? En el, teen, en el Teen School no somos mala gente. Son los demás los que no nos entienden. Vale, lo que tú digas, chonija. Bueno. Ya está curado Mimikyu. Y como me veo que la siguiente va a ser una, un combate doble, vamos a meter a... A Anyways Y a Romel. No. Venga, antes a Romel. Los dos Pokémon tipo fantasmas al primero Vamos por aquí Y sí, esto es un combate doble en todas reglas Me está dando miedo <ríe> Por la música, no por otra cosa Pero voy a tener que hacer un combate doble aquí, me da No <ríe> <ríe> ¡Ostras! Guzmán Y el otro, el Springhouse He aquí, el más grande, el más odiado, el protagonista de vuestras peores pesadillas, el amo del Cotarro Guzmán, no entiendo. qué rondará por tu pequeña cabecita, pero hay que echarle narices para venir hasta aquí, voluntariamente para recibir una señora Parisa. Me parece nada, ¿dónde está Yungo? ¿Dónde está Yungo? ¿Yungos? Lo dice por esa estúpida promesa... que hice... Mira que venir hasta aquí solo por esa sandez... ¿Por qué no te centras en tus Pokémon y te olvidas del resto? No me dejas elección, voy a tener que darte esa tunda que tanto pides a gritos. ¿Qué haces cuando un cacharro no quiere funcionar? Pues le surras con todas tus ganas y a la arreglado. Aunque yo siempre le doy con tanta fuerza que los cacharrumas. más. En fin, que a ti te voy a zurrar del mismo modo. Qué música más chunga cuando peleamos contra Guzmán. Jefe del Team School, Guzmán, te desafía. Saca dos Pokémon, tiene Golisopod, Bicho Agua y el Romel Fantasma Hada. ¿Algo tiene que pueda usar? No. Joder, Bicho Agua. Y si me hace un chupavida, Pff, entonces me lo tomo por saco. Venga, es al ataque Uf. Cuidadito con el danza espada Que sube mucho el ataque Vamos a usarle una sorpresa Sea lo que sea Se lo jodí y un desarme Concha filo Oh, no, no, no Dios Uf. Vamos a meter a Rocío lo primero que hace es... Boost. No. <ríe> no... No. No es lo que quería hacer. Quería hacer Acuaro. Aqua bueno, no pasa nada. Bueno. Ariados. Bueno, es bicho. Seguimos con Rocío, vamos a usar Acuaro. ¡Toma! <risa> Eso no te lo esperabas, ¿eh? Va a usar golpe bajo, así que vamos a usar buceo. ¡Eh! Pero espérate. Buceo dura dos ataques. Si en ese, si en ese turno no ataca no tiene por qué ser efectivo el golpe bajo. Mm, vale, porque en este en este caso no va a serlo Vale, ahora lo entendí Venga, haría dos. Va a volver a usar golpe bajo Así que vamos a joderle un poquito la asistencia Vamos a usar una super poción No, hiper poción A Eliwars <coughs> Ahí letal Mierda. Era el momento de atacarle En fin, no pasa nada Ahora sí Vamos a usar buceo Es más rápido, mierda ¡Cosío! Venga, Rocío, tú puedes sigo, sigo vamos a usar una hiper o super poción que va hiper con rocío escaramuza y menos mal que lo hice. Uf. Y vamos a usar paliza. Vamos a por todas. Seis veces del ataque. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Toma. Colisopod fuera. Y en Romel sube al 46 también. ¿Quiere aprender Carantoña, ¡Por fin! Olvidar. A ver, Carantoña Quita 90 y es ataque físico. Adiós, psíquico. Anto al 46. Mm, veo que te lo curras. Te lo curras, mazo. Bueno, llevamos un poco más de tiempo de lo normal, pero es que tenía que terminarlo, ¿no? Venga, vamos a ver qué pasa y ya con esto se acaba el, epi el episodio. Usman, ¿Qué estás haciendo? ¡Eh, tú! Devuélvele el Pokémon que robamos. Guión. ¡Adiós, Dios mío! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Se asustó. Pienso acabar contigo como sea. Que se te quede grabado en esa pequeña cabecita tuya. Bueno, bueno. Un insectostal Z. Wow ¡Guau! ¡Wow! Un insectostal Z. ¡Wow! ¡Guau! Ya está. Hostia, ¿qué hice? <risa> con permiso, con permiso, con permiso, je. <risa> Pero qué pavida es esta. Tú que te... Tú te, pa, tú pa, tú te pareces al jefe como un huevo en una castaña. Entonces se ha metido el mandaba ¿Mm? <risa> En fin, juego de tronos. Aquí está. <risa> pues nada. Yo voy a ir saliendo, pero claro, es que tengo. Tengo la impresión de que voy a salir y que me voy a hacer. Me voy a encontrar con una. con un vídeo o, o algo. Y claro, se me va a estropear todo. Entonces.. Voy a parar y si sale algún vídeo, pues sigo. Pues sí, salió vídeo. ¿Qué ha pasado aquí? Yo... Has debido de pasarlo muy mal, si te alegras de verme. ¿Qué pasa aquí? Esos desarmados... Tú, ¿estás haciendo otra recorrido insular? No hace falta que te enfrentes a mí, ya he visto de qué eres capaz. Voy a curar a tus Pokémon. Vale. Ahora que me fijo, parece que hay menos miembros del Teen School por aquí. Supongo que muchos habrán salido corriendo tras ver a su jefe humillado de esa manera. ¡Denio! Ya estamos de nuevo. ¡Dium! Lo siento mucho. ¿Has pasado mucho miedo? Muchas gracias, eres pintora. Sí que eres increíble. Y ha ganado todo mi respeto. Uh -huh. Denio, ¿no se supone que eres un policía excepcional? Deberías mantener al Teen School a raya. ¿Por qué estás aquí si no? El alquiler aquí está tirado. Ya sabe, nadie está tan loco como para venirse a vivir cerca del Teen School. Podría dejar que la Fundación A se sí, si sí hace cargo de todos los Pokémon a los que el Team Skull ha hecho daño Pero estás aquí para cuidarlos por tu cuenta, ¿no es así? Vamos, Jungo. Vamos a, a la casa Eder Volveré más tarde, Denio No te molestes, me gusta la soledad La que está cayendo de, de chuza de lluvia y el tío con chancla. Pues pasate luego por la casa de Ever, ¿vale? Hola, Lola! Pueden ser felices los Pokémon encerrados en sus Pokeballs. Es feliz el Team School encerrado en su pequeño pueblo. Pues nada. Ahora sí que creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no está suscrito, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. adiós a todos. Espera un segundito, como habrás visto a lo largo de todo el vídeo y como pasó ya en los anteriores episodios, si quieres que la próxima semana suba el capítulo 47, este vídeo debe llegar a 5 likes como mínimo, así veré que le están dando su apoyo a mi canal y me animará a pegarme entre 3 y 4 madrugones para poder editar estos capítulos antes de irme a trabajar. Solo son 5 likes, es una meta muy pequeña que seguro pueden conseguir, además que esa derrota de Guzmán lo merece, que como han visto, no ha sido nada fácil y estuve a puntito de perder a Elywurst. Y como siempre, le daré un pequeño adelanto del siguiente episodio. Habrán dos combates muy peleagudos e importantes, donde lo pasaremos muy muy mal. Será el fin del Nuzlocke. Además habrá un secuestro. Y nada comparado con el secuestro del Jungo. Este sí que es importante. Denle 5 likes corriendo y la semana que viene verán el capítulo 47. Ahora sí que me despido. Espero vernos en la semana que viene en el siguiente capítulo. Adiós.